Buenos días amigos, estamos hoy muy contentos de recibir a Graciela Méndez, fundadora de Enlace. Cuéntanos, ¿qué es Enlace? Bueno, Enlace es una asociación civil y su nombre completo es Enlace Distrofia Muscular Duchenne Becker AC, uh -huh. de, fundada en Chihuahua uh -huh. hace ya casi 19 años, okay. y que nos dedicamos a la atención y, y sobre todo al apoyo sí. a niños y jóvenes que padecen esta enfermedad de distrofia muscular de Duchenne. Que es una enfermedad ultra rara. ¿O muy rara? Porque a veces las enfermedades raras lo son, pero esta parece que es muy rara. Sí. ¿Es correcto? Sí, pues uno en cada 3.300 niños varones la uh -huh. padece, de esa enfermedad de varones, okay. porque es de cromosoma X. Okay. Y este sí, sí es rara porque todavía ni siquiera está considerada en el sector salud como enfermedad rara, sí. eh, ni se atiende como tal. ¿Cómo se difunde el esfuerzo, el trabajo, la organización que ustedes van consolidando para que este, este proceso que tiene que ver con la enfermedad y también que tiene que ver con tener acceso para medicamentos se pueda dar? ¿Qué están haciendo? Bueno, eh, somos ocho asociaciones que, que trabajamos distrofia muscular en la República Mexicana Ajá. y nos estamos uniendo precisamente para, en primer lugar, que sea considerada como enfermedad rara. Okay. Eso es algo muy, muy importante y okay. estamos trabajando en eso, acercándonos a las autoridades, metiendo los documentos que deben de ser, etc. Okay. Pero también eh, creemos que queremos formar alianzas y las estamos formando con laboratorios que ya están haciendo pruebas clínicas en algunos medicamentos, este, los primeros que están saliendo al mercado para distrofia muscular de Duchenne. Okay. Entonces, esas alianzas son sumamente importantes porque va a ser la única manera en que podamos traer esos medicamentos a México. ¿Hasta este punto han sido productivas, eficientes esas alianzas? Sí, claro, porque hemos logrado este, poder traer el, la primera prueba clínica a México de distrofia muscular de Duchenne. Y ya iniciar tres sitios en donde, en donde se están este, pues reclutando pacientes, este, uh -huh. aceptando pacientes con distrofia muscular de Duchenne para que eh, empiecen con este estudio y este estudio dura tres años y entonces poder ver que realmente este medicamento les está funcionando y están, este, realmente va a tener una, pues, una mejor este, vida y posibilidad en, en sus vidas, por una charla previa a esta entrevista, me decías que eres de Chihuahua. Sí. La enfermedad no es por región, es todo el país. Todo el país. La verdad que ese, esa estadística, es una estadística mundial, el de uno en cada 3,300 en, en México no tenemos estadística, sí. este, como todo, todas las enfermedades. En maras, México no tenemos estadística no tenemos. de nada. Entonces, eh, pero es una estadística mundial, y no, no, importa que, o sea, no importa la raza, no importa el nivel socioeconómico, Ahora sí que cualquier persona puede tener esta enfermedad. El 70% de los casos, la madre es portadora, okay. si es hereditaria. Eh, hay un 30% que es una mutación espontánea. Eh, yo tengo un sobrino que padece esta enfermedad y en el caso de mi familia fue dentro de este 30% que es mutación espontánea. Este, pero sí, eh, no importa... Cualquier persona puede tener. ¿En el conocimiento mundial que tienes de la información de esta enfermedad, solo es a varones a quienes afecta? sí. El 99% de los casos sí hay niñas conocidas, pero son, creo que ese es un, no, no tengo la estadística exacta, pero es una es mutación mutación de la una mutación. Una en tres millones o algo así es, es en niñas, sí. porque como es como soma X, sí. en, en, en, las, en las mujeres, pues a lo mejor el otro X sustituye un poco. Claro. Las mamás llegan a ser portadoras y es, es, es, es este, pues la manera en que se transmiten en el 70% de los casos. ¿verdad? ¿Tienen ustedes algún registro ¿de cuántos hombres y mujeres, niños hay con esta enfermedad en México? Pues son algunas estadísticas que precisamente las organizaciones civiles hemos tratado de, de obtener creemos este, no tenemos la seguridad porque, porque en las asociaciones estamos atendiendo como unos mil casos más o menos okay. pero el, el problema es que la estadística ya es del 2010 la del INEGI, entonces este Creemos que debe de haber como unos 4,500 casos a lo mejor, unos 4,4, 4,000, 4,500 casos. A veces es muy difícil acceder a, a toda la población indígena que probablemente, yo por ejemplo tengo varios tarahumaras en nuestra asociación y es un poquito difícil acceder a esa información. Ya lo Entonces, creo. Eh, sinceramente no tenemos una, una estadística, sabemos más o menos ¿Cuántos, cuántos pacientes tenemos en las asociaciones y en el CRIT también, que lo consideramos como parte de, porque se atienden también ahí, pero, pero solamente, es la única estadística que tenemos. Cuéntanos acerca de la morfología de la enfermedad, ¿cómo se manifiesta? Bueno, eh, los niños ah, realmente nacen como cualquier otro niño, o sea, de hecho, bueno, en el tamiz no se, no se ve este, que... No, como pudiéramos detectarlo, la verdad. Alrededor entre los 2 y los 5 años de edad es cuando empiezan con, con algunos síntomas, que son que empiezan a, a batallar para subir las escaleras, son niños que por lo general no van a correr se les dificulta muchísimo subirse un triciclo, eh, tienen una maniobra especial de levantarse del piso, que es la maniobra de Gowers, este es, es como ir trepándose entre sí mismo. Eh, empiezan a caminar de puntitas, eh, porque en su, en su manera de poderse equilibrar un poco, eh, por la falta de, de la proteína. Eh, eh, lo que sucede con estos niños es que no producen una proteína, que es la encargada de mantener nuestros músculos sanos y fuertes. Entonces al no producirla el músculo se va volviendo grasa, se vuelve cartílago, de hecho a, a los niños chiquititos sus chamorros, sus pantorrillas se les desarrollan mucho como si hubieran o son sea, niños que hicieran pesas claro. y no realmente es porque ella se volvió grasa, ya claro. se volvió cartílago. Entonces ya no está funcionando como tal, como, como músculo. Entonces alrededor de los 2 y 5 años de edad empiezan con estos problemas. Eh, la mayoría de los niños en las asociaciones nos llegan hasta como los 5, 7 años de edad, porque ahí los papás empiezan con esa este, búsqueda de qué le está pasando a mi hijo. Ah. Entonces, eh, gracias a Dios ya nos llegan más chiquitos, antes nos llegaban adolescentes ya cuando estaban en silla de ruedas y que ya muy poco se podía hacer, ¿verdad? Pero en, entre esta edad es cuando empiezan con algunos síntomas. Eh, muchas veces lo confunden con que son flojos, con pie plano, con sí. eh, cosas así, ¿verdad? Entonces, sí. bueno, es, es, esos son los síntomas típicos de Duchenne. ¿Cuál es la expectativa de vida de estos pacientes? Eh, la expectativa de vida es de 15 a 25 años, pero... Ya en países desarrollados y en países, por ejemplo, nosotros en la asociación eh, ya tenemos de 32 años okay. por un buen tratamiento médico, o sea, okay. por un buen tratamiento y un seguimiento y por poderles otorgar, por ejemplo, nuestro paciente de 32 años, pues ya utiliza un respirador 24 horas que nosotros se lo otorgamos porque si no, no pudiera tenerlo, ¿verdad? y son equipos de 150 mil pesos que no cualquiera los puede comprar. Entonces, pero, pero con un buen tratamiento médico sí estamos superando ese promedio de vida. Y lo más importante también no es no nada más superar el promedio de vida, sino que están incluidos en la sociedad, eso también bien importante. Cuando dices un buen tratamiento médico, ¿te refieres a qué específicamente? Porque entiendo que no hay medicación para eso. Bueno, lo que teniendo. pasa es que sí hay eh, los, los niños, eh, que de hecho es algo que requisito para entrar al estudio, eh, que, que estamos trayendo con, con los laboratorios y el, el, el, el, el, bueno, el único tratamiento que existe ahorita es con corticosteroides okay. entonces si inician temprano esos medicamentos y los tenemos controlados en la parte cardíaca y en la parte respiratoria pues eso es lo único ahorita que hay a nivel mundial que podemos hacer okay. entonces se prolonga un poquito cuando están con corticosteroides prolonga un poquito el caminar Prolonga un poquito que los músculos de corazón y pulmones estén bien, okay. no hay cura, de cualquier manera van a fallecer esperamos que con estos medicamentos que están en prueba clínica este, ya no, no so, porque de todos modos aunque utilicen los corticosteroides se va deteriorando o sea es claro. una enfermedad degenerativa claro. entonces no es cura y no detiene la progresión de la enfermedad pero prolonga un poquito más el que estén bien uh -huh. entonces y con estos medicamentos que si están en pruebas clínicas se supone que va a detener la enfermedad ¿sí? va a tener la progresión de la enfermedad quizá en una totalidad quizá a menor grado o sea. Hace rato decías que en México no se reconoce esta enfermedad como una enfermedad rara Ay. si en el mundo te comento lo siguiente, si en el mundo Orfanet Orphanet, que es una organización muy importante y con un prestigio muy, muy consolidado si la señala como una enfermedad rara, lo es. Lo que no sucede en México es que el Consejo de Salud General la haya tipificado en su listado como una enfermedad rara que, te, que tenga que ser atendida bajo sí. concepto de acceso de medicación. Sí. Eh, lo que te voy a preguntar ahora tiene que ver con el futuro más inmediato. Lo que ustedes están haciendo en este momento es participando en protocolos de investigación que tienen que ver con la oportunidad de eficientar un medicamento que pueda servir para tus pacientes, Es correcto. Sí, es correcto. Okay. Y después de eso, si esta prueba da resultado, los laboratorios específicos tendrían que hacer todo el entramado que se hace en la COFEPRIS, en el Consejo y en las instituciones de salud para tener el medicamento. Sí. ¿Cómo van a empujar ustedes eso? Bueno, ya lo estamos haciendo. Okay. Ya lo estamos haciendo las organizaciones, precisamente las ocho este, organizaciones a nivel nacional. Estamos, y, es, es extraño, pero eh, alguien tiene que solicitar que sí. es enfermedad rara. Sí. O sea, de antemano, no, no, la Secretaría de Salud no, o, sea, o las instituciones de salud no se ponen a investigar, bueno, cuáles enfermedades raras hay y yo las voy a incluir. No, aquí en México alguien tiene que decir, esta es enfermedad rara, Cierto. tienes que comprobármelo y, este, y en base a eso se mete un documento, ya lo estamos haciendo. Okay. Una, una de las instituciones, bueno, de las organizaciones que está dentro de esta red nacional es la Sociedad Mexicana de estrofia Muscular en México, en la Ciudad de México, que pertenece al Instituto Nacional de Rehabilitación. Okay. Entonces, por medio de ellos, que es una institución pública es cómo se puede solicitar el ingreso de la enfermedad rara al sistema de salud. Y es lo que estamos haciendo. Ahorita precisamente estamos trabajando en el documento con las estadísticas que tenemos, los costos que tenemos del tratamiento, lo que ahorita hay y... Eh, si logramos meter la enfermedad rara, lo siguiente es que sea gasto catastrófico para que precisamente cuando ya estos laboratorios como el que ahorita tenemos ya en prueba aquí en México, que ahorita podemos platicar un poquito más, pero este, eh, cuando ya estén listos para que, que ese medicamento salga, pues ya tengamos que esté autorizado como gasto catastrófico, si no, no va a funcionar. Y también otra cosa es que, por otro lado, estamos trabajando, en, eh, a nivel mundial ya hay unas guías de atención de la distrofia muscular de Duchenne, cual, las cuales no están publicadas en México, entonces uh -huh. también estamos, estamos trabajando a esa parte, para que todos esos niños que no tenemos en las asociaciones y que quizá ni siquiera los conocemos, o, o, saben, o saben ellos que tienen distrofia muscular de Duchenne, pues lleguen a cualquier institución de salud del país y les digan, ah, pues yo aquí tengo la guía y dice esto y esto y esto, este niño es muy probable que se adochen y sepan cómo atenderlos. Esa es la parte que estamos trabajando. Hay una suerte de historias que se parecen mucho a la tuya, sí. de personas que son verdaderamente determinadas y atentas a estos temas. Primero porque en muchas ocasiones afectan directamente a su familia. Después porque hay personas de enorme, enorme corazón y sensibilidad que trabajan para esto. Entiendo que tú eres tía de un paciente, no eres la mamá, eres la tía de un paciente y eso magnifica el esfuerzo que tú haces. Eh, voy a hablar un poco de este asunto que tiene que ver con el entramado del círculo virtuoso que es el paciente, el grupo de pacientes, las instituciones de salud, los grupos regulatorios, las farmacéuticas. Porque a veces en México, en el mundo, en términos generales, se determina que las farmacéuticas son verdaderamente entes que solo se dedican a vender pastillas. Eh, lo que nosotros nos hemos dado cuenta en los últimos veintitantos años es que necesitamos del esfuerzo de las farmacéuticas, que son, es, son quienes hacen posible que exista un fármaco y cuando ese fármaco existe tenemos que hacer que sea posible que haya acceso para el fármaco. Porque la paradoja más grande que existe, no solo en México, sino en muchos otros países, es ya hay un medicamento, pero lo sentimos, aquí no te lo podemos dar. El artículo cuarto constitucional y sus fracciones respectivas dicen que cualquier ciudadano que haya nacido en este país tiene derecho a la salud, no importa que sea una enfermedad de cualquier tipo, se tiene que atender. No dice, ah, menos las raras. Exacto. Eso no dice y nosotros tenemos que exigir eso. Eso tiene que ver con conocer un derecho para ejercerlo. Exacto. Tu trabajo que tiene que ver con no solo organizar todo el entramado de tus pacientes, sino también hacer la ruta crítica para llegar a los laboratorios, a los regulatorios, a las instituciones de salud, a, los, a, a las fundaciones de enfermos. Tu trabajo tiene que ver, en este punto específico, cuéntame, ¿cómo ha sido tu relación con los laboratorios o el laboratorio del que estamos hablando? Bueno, un, una de las partes que, que hemos batallado mucho en México es, es saber el diagnóstico genético, de, de los niños con Duchenne. O sea, saber exactamente cuál es la mutación que está provocando en, en esa distrofina que no, que no producen, uh -huh. qué provoca que no la produzcan. Sí. Este, hemos batallado mucho por muchas razones, ¿verdad? Eh, yo tuve la oportunidad de contactarme con PTC Therapeutics eh, para precisamente tratar de buscar, porque son estudios muy caros. Sí. Y, y luego también nos pasaba de que. Si lográbamos lo un laboratorio en México, pero bueno, se nos echan a perder las muestras porque tenemos que mandar tubo de ensayo con las sí, muestras. La, historia de es, México. la historia de toda la vida. Entonces, logro contactarme con PTC Therapeutics y me dicen... Eh, eh, les, les digo, estoy batallando mucho, antes de que yo supiera de su pra, de su clínica y de su estudio, eh, logro contactarme con ellos y les digo, estoy batallando mucho, porque en Estados Unidos eh, hay una asociación que se llama Parent Project, que es esta, está especializada en buscar la cura de la enfermedad, y ellos, y ellos buscan fondos y todo eso. Y en Estados Unidos son gratis para cualquier papá con Duchenne, este, solicita Parent Project y le dan su estudio genético gratuito. Uh -huh. Entonces yo dije, ¿por qué no podemos hacer eso en México? O sea, uh -huh. ¿por qué no podemos tener eso en México? Yo me contacté con Parent Project y este, me dijeron, bueno, ahorita esos recursos son de parte de los laboratorios, sí. obviamente, y este, contáctate con el laboratorio. Entonces fue, fue mi primer acercamiento para buscar esas pruebas genéticas, para saber exactamente el, el, el defecto genético de los niños de Duchenne, porque de esta manera es como van a poder entrar a pruebas clínicas, sabiendo exactamente su, su defecto genético. Porque las pruebas clínicas así están elaboradas, ¿verdad? O sea, están buscando medicamentos para este tipo, por ejemplo esta, está buscando para un específico tipo de, de, de efecto genético. Entonces fue mi primer acercamiento. A partir de ahí... Este, empezaron, empezaron como que entab, empezamos a entregar una relación este, más directa, uh -huh. empezaron a ver el, el potencial que teníamos como asociaciones algunas, verdad en uh -huh. cuanto a que eh, no todas ofrecemos todos los, los servicios, pero en nuestro caso, pues nuestro tratamiento es un modelo integral. Uh -huh. O sea, yo ofrezco consultas médicas, ofrezco estudios de, a mis niños, ofrezco estudios de laboratorio, los este, bueno, ahora ya los estudios genéticos. Permíteme interrumpir, ¿cómo costeas eso? con puros donativos. Eso es. Puros donativos. Eso es. Y, este, y, y sillas de ruedas, respiradores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, al ver el laboratorio de PTC Therapeutics, que teníamos un modelo muy similar al que al cualquier hospital de, de Estados Unidos, eh, se acercaron y nos dijeron, ¿te gustaría ser sede para, para esta prueba clínica? Pues claro que sí, claro. Obviamente que sí. Te hicieron entonces, entonces nos hicieron, ajá, se acercaron a, a tres, de hecho, este, eh, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el Instituto Nacional de Pediatría y nosotros en el Hospital Ángeles en Chihuahua. Y eh, fue el primer acercamiento uh -huh. y de esta manera pudimos tener los estudios de laboratorio, los estudios genéticos gratuitos. Es decir, el laboratorio sí. ha hecho su trabajo. Ha hecho su trabajo. Y ha claro. cooperado correctamente para los esfuerzos que ustedes emprenden. Sí. Es correcto. Sí, sí. Déjame preguntarte del otro lado. ¿Y los médicos han hecho su esfuerzo? Sí, claro que sí, porque nuestras investigado, la, la investigadora este, principal de esta prueba clínica son mis propios médicos. Okay. Entonces. Ellas con, conocen a los niños, conocen, el, conocen, tenemos 15 años de experiencia con ellos, con mi grupo médico tengo, tengo ya 15 años de experiencia, entonces ya se pueden decir que son expertos en, en Duchenne, de hecho están, queremos ya publicar en revistas médicas, y este, ellas mismas son las que están participando en el estudio, ellas son las investigadoras principales y son las este, terapeutas, en, digo médicos en rehabilitación, que hacen todas las pruebas que se tienen que hacer en el estudio, entonces sí están haciendo su parte. Y... Dentro de mi asociación, pues, mis médicos, hay unos que no me cobran un peso por las consultas médicas o hay otros que es simbólico porque ya les ocupo, ya, ya me reservan días de su consulta al mes porque yo ya tengo 75 niños atendiendo. Entonces, este necesito su tiempo para, para poder atender a los niños. Eso es maravilloso. A veces en el círculo virtuoso alguien no cumple con su sí. trabajo. No, gracias a Dios aquí sí. Eso es maravilloso. Sí. Algo que también es importante es, en el tema del seguimiento que se le hace a cada paciente entiendo que todos los involucrados los padres en este caso tienen que tener un reporteador para tener una historia perfectamente clara de lo que ha pasado con su paciente yo me he percatado que en méxico salvo algunos contados casos la fórmula de testimonio histórico de un paciente no se encuentra eh, a veces un paciente que tiene 25 años con un problema, le dices, dame tu historia médica, dices no, no, no tengo. Oye, entonces, ¿cómo podemos entender qué ha pasado en todos estos años? No hay fotos, no hay reportes médicos, no hay estudios de laboratorio, no hay nada. ¿Ustedes se preocupan por eso? Sí, sí, nosotros manejamos un expediente, antes lo manejábamos en físico, Ajá. y conforme la tecnología nos fue ayudando, ya ahorita ya lo tenemos digital, okay. pero, pero nuestros... Eh, nuestro equipo médico es un equipo multidisciplinario que se comunica entre ellos okay. entonces esa es la manera en cómo se debe de atender la distrofia muscular oh, de sí, pues. entonces como lo manejamos es un tipo expediente de pensión como tipo pensiones en que <risa> todos los doctores escriben en ese expediente okay. Y el papá lo trae, bueno, antes que era físico, ¿verdad? pues el papá se lo llevaba en cada consulta con su especialidad, que son ocho especialidades las que lo tienen que estar viendo. Entonces, se lo llevaban y los doctores ahí veían, se podían poner a revisar, ahora ya lo tenemos digital, entonces ya, se, ya es mucho más fácil, ya se meten y dicen, yo quiero ver lo que la neuróloga escribió de la última consulta del niño, ah. si le cambió el medicamento, si no al mismo tiempo la neuróloga dice cómo está la parte cardíaca, cómo está la parte respiratoria y eso es lo que nos funciona para que realmente los niños estén bien atendidos. Me hablas de un centro de, de gravedad muy poderoso, o sea, ustedes han consolidado un sí. columnar muy poderoso que puede hacer posible todos estos trabajos. Sí. Ahora bien, estás diciendo hace unos momentos que hace 14 o 15 años estás en este tema. Te voy a hacer la pregunta que es obligada y quién te ayuda en esto. No estoy hablando de médicos, no estoy hablando de instituciones, no estoy hablando de laboratorios. autores. Persona, ¿qué, persona te, o ¿qué personas te ayudan en esto? Bueno, al inicio, como todas las organizaciones, iniciamos con los papás. Claro. O sea, iniciamos con mi familia, este, mis hermanos, la mamá obviamente de Lalo, mi sobrino. Claro. Y en aquel entonces... Una familia, conocimos luego, luego recién que, que yo regresé a Estados Unidos y que tuvimos el diagnóstico de, de mi sobrino, y al rato ya conocíamos seis familias. Entonces, iniciamos con esas familias. Poco a poco, pasaron cinco años, para, fue en el 2000, entonces pasaron cinco años para que pudiéramos decir pues estos tenemos que crecerlo, estos tenemos que profesionalizarlo, no podemos nada más estar haciendo una taquiza no. para, porque necesitas una silla de ruedas o porque necesitas X medicamento. Y en aquel entonces todas las mamás decían, pues es que voy con un doctor y me dice una cosa, voy con otro y me dice otra, etc. Entonces fue cuando dijimos, lo primero que tenemos que formar es el equipo médico, que se formó en el 2003. Entonces dijimos, eso es lo primero. Pero ya formado el equipo médico, pues claro que los médicos empezaban a decir, pues necesito un estudio para poder saber cómo está, para poderle recetar el medicamento, claro. etc. Entonces, en el 2005 tuvimos una asesoría y de ahí salió, te urge un director, yo, pues todos éramos voluntarios trabajando, obviamente. Claro. Entonces pues dice un, un director de tiempo completo que pueda profesionalizar la asociación y que pueda hacerla crecer, sobre todo. Y tú has hecho eso. Entonces, ajá, contratamos en ese entonces a un director, yo me dedicaba a todo lo demás, pero un director que nos ayudara ya de tiempo completo a, a trabajar. Entonces, poco a poco, ingresamos gentes pagadas okay. en la asociación Profesionistas para ayudarnos. Entonces sí tengo la, sí tenemos la ayuda de Bien. todo un equipo profesional. Este, somos ocho personas trabajando en la asociación Trabajando sí. y, este, y obviamente tenemos como 40 voluntarios que nos ayudan con procuración de fondos nos ayudan los médicos eh, chavos que nos ayudan en la inclusión social, este, grupos de jóvenes etcétera y obviamente los donantes que tengo donantes que ahora que voy a dar mi informe que tienen 15 años donándonos mensualmente Maravilloso. entonces sí, sí si sí tuvimos, si sí, sí tienen las organizaciones que profesionalizarse porque si no te quedas en ese voluntariado que cuando tienes chance lo es haces. voluntarioso, exacto, exacto entonces eh, poco, no lo hicimos como el Borra se dio un jalón, no, primero contratamos una sola persona, cuando estábamos seguros que podíamos pagar ese sueldo para que, hacernos crecer, tener más donativos, ser profesionales, tener manuales, tener procedimientos, etcétera, etcétera, bueno, ya dijimos, bueno, ya nos vamos a animar a, a contratar un procurador de fondos, etcétera, Entiendo. y fue como fuimos creciendo, pero si es un equipo... Este, de profesionistas, de voluntarios. Mi consejo, definitivamente también sin el consejo, que eso sí es voluntario 100% y quien, quien toma y da la pauta de la planeación de la asociación son los que tienen los contactos mayores de donativos y, y son los que nos llevan a, a crecer. Un, un trabajo en una asociación no puede ser de ninguna manera, de otra forma que no sea, bajo asociación de voluntades. Sí. Si sí. tú tienes asociación de voluntades y confías en ellas, Exacto. puedes hacer un trabajo que catapulte resultados muy, muy rápidamente sí. y muy eficientemente. Por último, quiero preguntarte algo que tiene que ver más con el funcionamiento personal de este tema. A la hora que el laboratorio o el grupo farmacéutico sí. incorporó sus esfuerzos con ustedes, hablaron del tema de... Quien esté bajo protocolo atendido con medicación para estudio específico no puede dejar de estar protegido cuando se termine el estudio. ¿Hablaron de eso? Sí, sí lo hemos hablado y precisamente PTC Therapeutics está analizando uh -huh. el, el poder, independientemente de lo que pasa en México, que también ellos están haciendo su chamba, al igual que nosotros como organizaciones. ¿Sí? Eh, independientemente de eso que pase, este, quieren dejar protegido a los pacientes que entren al protocolo porque sí, obviamente, es la primera pregunta que nos hacen los papás cuando, cuando, los, este, cuando su hijo puede ser candidato y, y que les damos el consentimiento y dicen, bueno, son tres pasar? años, pero después, ¿qué va a pasar? Eh. Entonces, sí, de hecho, esa pregunta yo a PTC Therapeutics directamente y sí lo están analizando, sí están considerando el poderlos dejar este, protegidos. A mí me daría mucho gusto que sí, nos pudieras informar en el futuro si esto se consolida como una certeza específica, porque lo más importante para un paciente que ha sido atendido con una medicación eficiente es que no se suspenda. Sí. Eso, eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Sí. Tener y luego ya no tenerlo. Uh -huh. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien. La pregunta que sigue es, ¿ya son miembros de Femexer ustedes? No, porque como no está considerada enfermedad rara, no nos habíamos acercado, pero este año... Este, bueno, desde el año pasado, no, este año, perdón, que acaba de pasar el Día Internacional de, de las Enfermedades raras, sí. fuimos invitados a unos, a unos eventos y sí, fue como conocimos un poquito y claro que queremos el medio te, te, lo decía, te lo decía, evidentemente quien nos está escuchando sabe que soy el presidente de la Federación sí. Mexicana, pero te lo decía por justamente consolidar el concepto del que hablé hace rato. Si hay una unión de esfuerzos bien intencionados, las cosas se pueden dar más fácilmente. En este país al que yo le debo todo, en este país al que yo le debo todo, lo dejo por anticipado, hay cosas que se tienen que hacer a fuerza, porque eh, nuestros eh, gobernantes son extremadamente amables sí como no con mucho gusto vamos a ver qué se puede hacer no no mira no veas que puedes hacer Haz tu trabajo que para eso se te paga y haciendo tu trabajo las cosas van a ser más fáciles para todos nosotros a mí me ha dado mucho gusto platicar contigo el día de hoy porque podemos hacer que esta información tenga difusión a través de los órganos que nosotros trabajamos en la federación en pide un deseo y en acceso a salud para que la gente conozca de este tema porque es muy importante. Nosotros vamos a darle difusión durante mucho tiempo a esto de lo que hemos hablado hoy, pero aparte te solicitamos que en cuanto tú tengas algo que consideres sí, calidad, claro. que podemos nosotros publicar, no lo hagas saber claro. para ponerlo en la red, no importa que todavía no seas de FMXER, lo importante es que entiendas que podemos hacerlo. ¿Algo que no te haya yo preguntado de lo que quisieras hablar, por favor? Sí, nada más invitar a todas las familias que tienen la sospecha de Duchenne de sus hijos. A lo mejor con estas, eh, digo, dije muy poquito de los síntomas, pero, pero se pueden meter a internet y hay mucha información. Sí. Eh, pero si tienen la sospecha o en algún momento les han dicho que su hijo tiene distrofia muscular y todavía no saben eh, hay algunos requisitos para poder entrar al, al estudio que es el estudio 041 de, sí. de PTC Therapeutics y eh, eh, lo... Se contacten con nosotros, con, con la asociación, con el enlace de estrofia muscular de Chemeggen, conmigo, este, de, con todo gusto. Ahorita puedo poner los, los teléfonos. Es el 614-414-4400. Repítelo despacito, por favor. 614-414-4400. Pregunten por mí, Graciela Méndez. Uh -huh. Y con mucho gusto me van a pasar los datos para yo comunicarme, porque hay la posibilidad de hacerle su estudio genético gratuito para saber en primer lugar si es la mutación para este estudio eh, tienen que estar por lo menos un año con corticosteroides, okay. eh, este ese es otro de los requisitos y también que su hijo sea ambulante o sea que todavía esté caminando okay. ¿sí? entonces si tienen estas eh, pues, pacientes con estas características, con estos criterios, eh, acérquense por favor, porque ahorita es el momento de reclutamiento, nada más este año, de hecho no sabemos si hasta mediados de año o a finales estamos en, en reclutamiento, entonces es muy importante encontrar a estos niños para que tengan la oportunidad de recibir este primer me medicamento que va a salir al mercado para distrofia muscular. Ya lo creo. ¿Tienes redes sociales? Sí, sí, sí, sí. En, eh, en Facebook nos pueden encontrar como enlace a C. Y nuestra página de internet www.enlaceac.org okay. okay. y con mucho gusto el teléfono nuevamente 614-414-4400 en la ciudad de Chihuahua y este, recibimos niños de toda la república <ríe> y, este, y pues con el favor de Dios y podemos encontrar esos niños para el protocolo y que puedan tener esta oportunidad. A mí me ha dado mucho gusto conversar hoy contigo porque además de es que Entiendo, lo veo, eres una mujer empeñosa, determinada y absolutamente trabajadora por el tema. Te entiendo como alguien que no solo quiere hacer el bien, sino quiere hacerlo durante mucho tiempo. Muchas gracias por haber venido con nosotros, muchas gracias por habernos compartido esto. Pero lo más importante de todo, te deseamos todo el éxito que ustedes se merezcan y por supuesto, estamos atentos para ver de qué forma podemos ayudarlos. No, muchas gracias y muchas gracias por permitirnos este, platicar. Muchas de gracias, muchísimas gracias. gracias.